Díselo, 1 2 let's go Pa' triunfar me sobran ganas, yo nunca le bajo, siempre me mantengo Que nadie intente juzgarme, pues yo sé quién soy, también de dónde vengo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 Siempre guerriendo, siempre en la movida Luchando, luchando hasta que llegue el día Las esperanzas nunca están perdidas Si tú la perdiste, uh -huh. esa no es la mía Desde que abro los ojos, solo pienso en facturar No tengo mala vida, menos me la voy a dar Así que mis oraciones pronto se van a escuchar Y todo lo que un día soñé lo podré realizar Mi son batería y reggaetón Eso no es tan sacuro. y está duro como don Tú la quieres, pero soy yo quien tiene la conexión Si no llamas con dinero en mano, pues no hay atención Yo nunca leo. Yo seré, yo seré Nunca me tuvieron, yo me tuve fe Yo me tuve fe Y en los que confiaron, yo también confié También confié Yo nunca le bajo ni le con o sin dinero el mismo yo seré, yo seré. Sigan hablando, yo estoy generando, tengo lo que a ustedes les está faltando. Siempre con los míos andamos joseando yo nunca me viro, no cambio de bando. A veces hay mucho, a veces hay poco, pero eso no importa, vivimos a lo loco. Siempre nos buscamos, nunca nos dejamos y si de frente hablamos, razón no mandamos. Mucho he trabajado para estar donde soy, donde soy. Sé de dónde vengo.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 que nadie intenté juzgarme, yo La Z, madafacas. Le yo seré, yo seré. Nunca <música> me tuvieron, yo me tuve fe. Y en los que confiaron yo también.